La confesión íntima de Gastón Sofriti sobre su novia, cuando Steffi Ed. Gastón Sofriti y Steffi Royman se conocieron durante los rodajes de la ficción de Canal 13, Simona, donde justamente eran pareja. La ficción se volvió real y ahora son una de las parejitas más adoradas de la farándula. Ambos fueron invitados al living de Cortá por Lozano, donde dieron detalles íntimos de su romance y revelaron muchos secretos del otro. ¿Qué es lo más lindo que tienes, Aphrity? le preguntó Maik Lozano a la modelo. Gastón tiene muchas cosas. Es muy compañero, muy buena persona y muy buen novio. Me cuida un montón, me ayuda y aprendo mucho de él. La verdad es que me baja a tierra, ¿no? Llego a su casa y estoy en paz y tranquila. Respondió a Steffi con una gran sonrisa. Luego fue el turno del galán de responder la pregunta. Ella tiene muchas cosas. Es una persona muy humana ante todo. Super simple y divertida. Que eso para mí es clave y fundamental. Arrancó contando. Y reveló, entre risas, se ríe hasta cuando duerme. Real esto que estoy diciendo, por ahí dormida hace jajaja. Ja ja ja. Un poco te asusta eso. Es tremendo. Me he despertado con mi propia risa. No sé ni qué soñaré. Por las dudas no digo. Igual, a veces sueño con chistes de amigas, tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Anda a saber qué chiste malo estarán inconsciente, reconoció la joven conductora, con mucha complicidad. ¿La primera vez que pasó te dio miedo? le preguntó Majo al intérprete. Más que miedo me causó mucha gracia, respondió. Entonces contó que otra de las cosas extrañas que realiza su novia cuando duerme es acariciarse. Una vez la filmó con el brazo levantado mientras se hacía mimos. Soy muy mimosa, lo sé. Quizás es porque vos no me haces muchos mimos, le reclamó, con humor, Roy Manasafriti.